Nosotros, como Red de Cooperativas textiles somos parte de la CNCT, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que es la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía. Tenemos un vínculo por el sector, con investigaciones compartidas. Y bueno, entendemos que fue por ahí que nos contactaron para esto de los super barbijos. Eh, cosa que nos encanta porque ahí el proyecto nos interesa sobre todo esta cuestión de que se venda en sectores populares, en los vecinos de nuestras cooperativas, en la provincia de Buenos Aires que es donde está este proyecto que estamos trabajando hay 24 cooperativas asociadas entre capital y provincia y bueno, elegimos algunas de esas cooperativas para que las comercialicen y vayan fabricando, además nosotros ya veníamos venimos y veníamos trabajando con todo lo que es la ropa sanitaria comienzo con los barbijos tricapa que después ya la última etapa del 2020 dedicamos a hacer los kits sanitarios que son las cofias, las botas y el camisolín para la provincia Buenos Aires sobre todo. Con respecto a, a las virtudes que tiene el trabajar en conjunto eh, con estas dos facultades de la UBA, en general con todas las universidades, entendemos que hay una relación concreta eh, con el sector eh, del cooperativismo de trabajo y las universidades. Sobre todo en este caso nos genera una legitimidad muy grande y recibimos críticas. Por eso, porque a veces desconfían de que las cooperativas... Somos empresas sociales y podemos estar a la altura de las circunstancias, hacer, por ejemplo, en este caso, los super cuidados, vendidos eh, con todos los recaudos que son necesarios para que el barbijo después funcione. Y esas es son herramientas que nosotros eh, necesitamos porque el sector del cooperativismo de trabajo a veces está mal visto o está en un lugar eh, más desde la marginalidad o solamente desde que recibe una tarjeta o un plan. Nosotros, justo en por esta etapa y en este año estamos intentando relanzar una idea que es vieja, que es armar una ley que tenga que ver con la regulación del trabajo textil en Argentina, que es un gran tema a discutir y ahí las universidades, en la Universidad de Buenos Aires nos pueden ayudar de gran manera en lo que tiene que ver con la investigación del sector y en darle validez a un proyecto de ley que nos parece que propositivamente podemos pensar algo para el futuro que tenga que ver con, con defender, defender el trabajo digno eh, y en este caso el trabajo cooperativo.